Eh, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Eh, desde el Grupo Unidos Podemos vamos a ir al diagnóstico central de esta situación, que es la situación de emergencia social en la que nos encontramos. Eh, para atender a una situación de emergencia social como la que nos encontramos no hacen falta tiritas ni improvisaciones. Lo que hace falta son medidas adecuadas a la situación en la que está la, la mayoría social y trabajadora de este país. ¿Por qué estamos pidiendo estas dos enmiendas o hemos solicitado estas dos enmiendas a esta moción? Una, porque consideramos que si no se desmonta la arquitectura legal que mantiene la política de austericidio que han creado entre el Partido Popular y el Partido Socialista con la modificación del artículo 135 de la Constitución y el desarrollo del Real Decreto Ley 20 2012 de medidas para garantizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no vamos a poder proveer de políticas sociales a la ciudadanía y se va a priorizar, como hace el Partido Popular, el pago a las autopistas o al rescate de autopistas, al rescate de entidades bancarias o al gasto militar, en vez de destinar el dinero de toda la sociedad española o de los recursos de este Estado a la atención a la dependencia, a las personas más vulnerables, a las personas que están en situación de exclusión social y a la infancia y familia mediante la provisión de políticas sociales. Estamos totalmente de acuerdo en que de, desde Unidos Podemos Queremos auditar la deuda a la, que se encuentra, a la que se encuentra pagando este país, puesto que consideramos que priorizar, como se ha hecho constitucionalmente, el pago de una deuda bancaria a la provisión de políticas sociales no es justo ni adecuado en una sociedad como la que nos encontramos y en la situación en la que nos encontramos. Queremos también, como segundo punto de, de añadir a esta, a esta moción, como segunda enmienda, hablar de lo que sería lo más importante de esta Constitución actual del, del 78. Eh, dentro de los capítulos de la Constitución se protegen de una manera unos derechos sociales y económicos y otros derechos fundamentales. Consideramos que es importantísimo que abramos un nuevo proceso constituyente, señorías. Creemos que no es de adecuado darle una protección jurídica a unos derechos sí y a otros no, puesto que si no se pueden reclamar judicialmente nos vamos a encontrar con una estructura legal que permita, otra vez, que el Partido Popular o quien esté en el Gobierno priorice o doble la rodilla ante los intereses económicos y pague antes los intereses de la deuda bancaria o prefiera pagar 5.000 millones para rescatar las autopistas o prefiera doblar el gasto en, eh, militar en los presupuestos generales del Estado antes de blindar la atención a la dependencia y la atención a la exclusión social. En este país. Entonces, estas son nuestras dos enmiendas y queremos presentarlas así. Gracias.